Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, recogido grano a grano de los mejores campos de internet, de Twitter, sobre todo recogido por el mismísimo Juan Valdés que todavía lo tenemos en nómina. No es una broma, es que no quiere irse, ni jubilarse, ni ni que nadie se le acerque pero bueno son cosas que, que pasan estáis viendo eso que estoy viendo yo tunic agregado sí. recientemente bueno no hace falta decir nada más no bueno pues que, que sí que tunic al final sí que era que iba a estar en el equipo. Y Palacio Killer, eh, habrá que echarle un ojo también. ¿Por qué no? ahí que nos vamos! ¡Que nos vamos! Y nos conectamos a la conzoa que está arriba. Perdonad, he estado mirando y comprobando si... Si lo que parpadeaba era el foco, esta luz o la cámara. Sinceramente pienso que es este foco, ¿vale? Pero no. Cuando lo he apagado, eh, es que mira ahora está grabando Y parece que no pasa nada <coughs> En fin, no sé si será por Claro, joder tengo miles de mando y al final voy a, te voy a tener una colección de mando, pero, lo pero luego lo peor es que andan dando andan mando. Estaba cobrando lo estaba, ay, pues bueno, a ver, ya estamos aquí, ya me, me permite, no, no me permite, o qué, por qué? Y ahora, bueno, pues nada, tengo que confía en el mando, vale, pues vamos a empezar y esta vez quiero, bueno, o sea, voy a hacerlo con, eh, espérate porque esto no, no, no, así no, así no, así no, no así no, Quiero empezar desde el principio. Quiero empezar desde el principio. Eh, voy a elegir samurai. Esta vez voy a elegir samurai. Y bueno, pues, pues bienvenidos a Elden Ring. Vamos a crearnos un personaje nuevo. Vale, vamos a hacer una nueva partida. Y vale, tenemos vagante, guerrero, héroe, bandido, astrólogo, profeta, samurai, prisionero deforme. Confesor y nudista, más miserable. No sé si con, con el pazo te darán ropa o algo, pero bueno. Vamos a elegir al samurai. Esto dice el tipo el cuerpo. Perdón, no sé. A tipo ve ¿cómo es? Un cuerpo es... Bel... El tipo de cuerpo no influye en las habilidades y el otro es un cuerpo musculoso, pues si no y si pongo si un adulto solo influye en el aspecto, no en las habilidades. Pues entonces eh, recuerdo, sin recuerdos el pasado ha quedado totalmente atrás. Así que bueno, semilla dorada. Ustedes podéis elegir lo que creen, ¿no? Pero vamos. Yo voy a... Elegir la semilla dorada. Así. Norteño, marino. Dios mío, qué cara tienes. Esto que es un... Es un irlandés. Lechoso. Por Dios. A ver, algo un poquito más latino. Esto, esto no es una nueva draco, draconiano es una nueva y hostia, no me, es que no me convence mucho Uf, eh, vale Juvenil, no, posaut, ahí, rol, rol, rol. cambiar el color de la pierna. No. Vale. Bueno, yo creo que ya, esto ya está, y por supuesto que va de samurai. Espero, espero que no esté desnudo de ahí sacando. Vale, venga, por pues terminar. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, vamos a llamarlo Kenshi. Que supuestamente en japonés significa asesino. O una forma de. Kenshin está bien. Bien. ¿Comenzará una partida con ese personaje? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Voy a fumar un poco de tabaco de las tierras medias. Porque el viaje que nos espera escuchen la historia que merece la pena yo me voy a callar porque están los subtítulos y entonces o lo puedo intentar leer yo ¿no? ¿Eh? el gran círculo del Elden ha sido destruido en nuestro hogar al otro lado de la niebla las tierras interminas Marika okay. the is nowhere to be found, and in the night of the Black Knights, Godwin the Golden was first to perish, soon Marika's offspring, demigods, all claimed The shards of the Elden Ring, the mad taint of their newfound strength, triggered the shattering. But it looks good, I can't go down A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long lost race <laughs> speaks to us all. Guerrero. War alone. She's <laughs> from the bad lands. She's ever brilliant. gold to Fear. The deathbed. <laughs> I y que me folla conmigo. conmigo. Y tengo un hijo conmigo mismo. No pidieron mi presente y el, el omnisciente. Importante, eh, marica es la gran diosa y el día de los puñales negros vamos a quedarnos con esa idea porque algunos seguramente lo habréis leído eh, fue cuando ella se dispersó se rompió el anillo y toda ella se convirtió en muchas, en, en muchos voces entre otras cosas pero bueno, eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco pronto nuestro personaje por Ya está muy, muy cerca del de Ring. And become the Elden Lord. Oh, sí, oh, sí. Yeah. Bueno, uh, primero, vamos a ver, uh, sí, porque aquí, uy, qué pasa, uy, uy, me encanta esto, y luego con el tema de, uh, pero no, no, no, no. ahí ay. no, no, coño, uh, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a coger esto. Bien. Eh, sobre las manchas. Sobre las manchas. Bueno, pues hay mensajes que sí, que también observa círculo de Edén. Bien. Ni malo ni bueno, simplemente insulto. Pero por ejemplo, vamos a ver este. Buena suerte. Por favor, para eso no, no, no, no es que no no, no hagas eso, hombre vámonos de aquí vamos a salir ya y amigos, ya estamos en el ring o no quién sabe bueno, vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Vamos a correr y a saltar. Y por aquí no hay nada. Y aquí. Vámonos Manoel, Vámonos, que aquí, aquí tiene pinta de que hay gente importante enterrada. Uy, uy, mira, fete el mausoleo. Pedazo de árbol. ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! El primer enemigo te tiene que matar, sí o sí. ¿Ah, Porque ahora lo vais a ver, en cinemática. Así que no había manera de, de sortearlo, ni mucho menos. Aunque he visto una entrada por ahí que a lo mejor corriendo y huyendo de, de él puede que, no sé, va, habría que probarlo. <ríe> Bien. One of his sí, kind is sure sí, sí. to seek the Elden Ring. Al principio no sé ni lo que busco, ni por qué estoy, ni nada. Pero bueno. Si tú lo dices, pues. Tendré que hacerlo. Vale, el otro personaje ya, ya está activo y dispuesto a luchar. Vale, muy bien. El salto, bueno no hace falta que me lo diga ya, lo hago yo mismo hasta luego <ríe> me muero no eh, hay otros saltos que sí que te que vamos sí vale, vale eh, los puntos de guardado ahí tiene, ahí veis los puntos de guardado muy bien y Ahí, hostia, qué difícil, no apuntar. Flechas, lo veo un poco complicadito, ¿eh? Se ha quedado sin flecha, se ha quedado sin flecha. no ha sido las no, manchas de sangre ya, hecho, ya son cosas para pa ver lo que han hecho otros Al principio Hemos llegado al principio. Increíble como como como este, este. no va no, no. Qué bueno, qué bueno ahora sí, ahora sí yo creo que estamos saliendo ya, ¿no? son muy bueno, vamos a hacer ahí está bien, perfecto eso que era, brillaba, vale, muy bien a ver si hemos escondido, a ver qué más hay nada, no, bueno, pues sigamos America. lo siento, se llama así y ya vamos a entrar ya Eliges la esfinge marica, pues vas a, a esa esfinge. O si no, al último lugar de gracia, al último punto de guardado. Vamos a elegir la esfinge, que está justo al lado. Y así ya, pues, volvemos otra vez a la carga con, con el enemigo. Aunque ya os digo que eh, al morir revivirás en el último lugar de gracia. Que ya van bueno, a ya, ya, ya, ya lo hemos visto. Eh. Ah. Nos hemos dado cuenta. totalmente de él y cuando ya hayas alcanzado un nivel, como decía en otro vídeo mmm, mayor, pues entonces podrás volver y cargártelo si, si ese es tú pero lo principal ahora mismo es coger el dedo que hemos perdido y huir huir como perras Parece que teníamos mmm, unas cuantas flechas. Vamos a ver cuánto daño le hace. A ver si nos deja, porque tampoco lo veo yo muy... Es que no, no. ¿Dónde está? A ver, la flecha. Aquí. Ahí. Y lo de aquí. pues como no tenemos otra cosa, pues nada más que esto. Hay que sea lo que Dios quiera. este ser un hijo no te deja ni, ni, ni respirar no te deja ni respirar así que vamos a irnos al último pero vamos a comprobar cómo, cómo va nuestro personaje si ya ha evolucionado en algo con esos pequeños enemigos o algo así entonces vamos a mirar eh, el estado por ejemplo que tenemos aquí unas cuantas acerca de... semilla dorada para escribir mensajes a otros mundos no, te a agradezco pierde tu runa y vuelve al último lugar de... ya, vale Sí, ahí, ahí lo ves, lo ves, ese es punto. no, bueno, ten cuidado, ten cuidado. ya sí que podemos salir ya de ahora sí que ya podemos salir de, de, tomar un, de esto que me lo he merecido no, por, por aquí, por donde hemos venido hemos luchado hemos ganado y ahora nos merecemos un bueno, pues, seguir no nos queda de otra seguir y a ver qué es lo que qué es lo que encontramos a ver este que tiene nuevo fuerza vale perfecto veo que aquí hay que saltar. ah, ay otra vez es verdad este hombre bueno pues ya ya sé lo que me vas a decir que coja por aquí no pues ya, ahora sí, ahora ahora sí, podemos decir que estamos más cerca, usar llave de la espada de Petrea, Bet no hay llave de Petrea, pues nada, eh, Usa un dedo doblado de sin luz para dibujar un símbolo de. Vale, vale. Y aquí el punto de, de guardado. Sigamos. A ver qué más hay por aquí. por nada, más cosas que, que tengo que dejar de lado hasta que encuentre la manera de poder subir algo más alto vamos a ver Estamos en el necrolimbo y podemos ir ya cogiendo cosas. Guardar partida Importante siempre guardar partida Hombre, porque luego tiene que volver desde murejo. Como que no. Aquí hay algo que brilla. En las zonas puedes encontrar esfinges de mártires. Estas esfinges son altares de invocación. Desde aquí será muy fácil invocar a otros jugadores, puesto que es el lugar en el que se encuentran los símbolos de invocación cooperativo. Sabéis que este juego también lo podéis jugar con vuestros amigos. Pues nada, muy bien. Vamos a ver qué, qué es lo que más tiene que decir este... Este... este oh, yes. eh, caballero... Caballero... Oh, yes. caballero. caballero. ¡Elle! Ring. Mm -hmm. ¡Of course you have no shame in it! Unfortunately for you... However, you are maidenless... Without guidance... Without the strength of runes... And without an invitation... A round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Mueve. totalmente, no, tiene un propósito, que es el de carne y alimento, ¿no? Y con los huesos se puede hacer también las puntas de la flecha. No se sé acuerden dónde diablos estoy cogiendo, pero bueno. vamos a ir un poquito como digo matando cuando matamos un grupito no pues ya va subiendo no va subiendo va subiendo y es importante sea eh, pues ir subiendo de nivel para poder así vale. porque iba solo pero bueno. cerca tiene que haber alguien a ver hay algo brillando ahí uy sí ahí había algo Ah, vale, son las águilas. A vale, ver, bueno, las águilas. A ver, ¿qué más hay por aquí? Uff, qué mala pinta tiene ese pantano. Es pinta de... No, está... Joder, qué árbol más grande. ¿eh? Enorme. Dios, vaya tela, bueno, pues, este, por cierto, estas son las calaveras de, de otros como yo, que, que murieron en algún punto de, de la batalla, Bien, ahora vamos a ir por esa luz, Bien, ahí hay una luz que, más, que la he visto desde lejos y creo que es un punto de guardado me va a venir muy bien además si sí, me va a venir muy bien ahí está punto de guardado porque aquí tenemos aquí al lado del campamento que vamos a intentar no llamar mucho la atención Vamos a ir por ese primero, ese que está ahí, mira que carro mató ahí más gótico, es bien gótico, hostia, hecho. conseguido que es lo bueno de que tener el punto no, marícano el último lugar de gracia visitado que es donde yo me he ido ¿no? he alejado ahí antes de llegar a ese a ese puesto nada más que para eso ¿no? para, para tenerlo aquí al lado uff porque bueno momento momento importante esta fue la que nos ayudó antes te doy la bienvenida muchas gracias muchas gracias Offer you an accord. Have you heard of the finger maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. was sea, necesito una, ¿no? I can play the role of maiden. Oh Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace. To turn runes into strength. Ah another matter. Otra cosa. I bequeath to Bien, this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed. Ah, vale vale. Torrent has chosen you. Ahora podemos elegir, ahora podemos pedir eh, un taxi. Vamos a subir de nivel. Si you se shall puede. Donde viene, necesita poder. Eh, your thoughts, no por nada. Fuerza. I don't know. fuerza coño, lo estoy intentando hombre ay chiquilla mira me voy ya podías haberme ya podías haberme regalado una runa ¿eh? pero bueno sigue si sigue, sigue detrás sigue detrás sigue detrás pero ya sabes que voy a hacer ahí va para encontrar venga y que aquí me voy no no no perdona pero es que lo no siento tengo, tengo cosas que hacer hasta luego nos vemos chaval uy uy uy y cierto punto recogido perfecto Perfecto. Vamos a coger desde aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Puerta tormentosa. ¿Por qué no se puede llamar puerta de la alegría, no? Puerta tormentosa. En bueno, llevamos ya 54 minutos. Eh, amigos, vamos a dejarlo aquí, justo en el punto este. Y nos vemos en otro gameplay. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, dale a la campanilla. Y seguiremos jugando a LL Ring, ¿vale? Pues, hasta la próxima, amigos.